Otra destacada jurista, a quien le agradecemos mucho que nos atienda, asesora del Senado de la Nación, eh, abogada muchas veces en causas eh, de gran compromiso social, es la doctora Graciana Peñafork. Graciana, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de cortar con Raúl Zafaroni, que, sí. este, bueno, se mostró bastante estupefacto con con todo lo que está pasando. Concretamente, él definió el tema del de escandalete de los celulares y el borrado de celulares en el local de Patricia Bullrich y, y lo vio desde el lugar de actuación de la justicia. Lo definió como un delito de encubrimiento por desaparición de pruebas. ¿Vos coincidís? Absolutamente. Co coincido con la calificación que le da zafaroni porque efectivamente es un delito de encubrimiento agravado porque ya nunca vamos a saber qué había en los celulares, por haber sido borrado por un perito experto. Este, con lo cual, eh, la presunción, el hecho de borrar, eh, sabiendo que habían sido llamados a testificar y a entregar sus celulares, eh, genera una fuerte presunción en contra de quienes, de quienes llevaron adelante la maniobra. Claro, claro. ¿Y, y qué se hace con si el fiscal Rivoli o la jueza Capuchetti no actúan en consecuencia, ¿qué se hace? No, mira, dudo que la jueza no actúe en consecuencia porque es algo grave desde la perspectiva del derecho, eh, intentará hacer eh, seguramente alguna triquiñola, pero no, no le veo mucho margen porque esta situación con la demora que tuvo la jueza, no nos olvidemos que la defensa de la presidenta pidió esto con, el, con bastante tiempo y se dio todo este plazo para adulterar la prueba, como efectivamente sucedió, se expone a un pedido de juicio político al que no creo que se quiera exponer. Ah, porque correcto. es un pedido de juicio político fundado por mal desempeño de sus funciones. Claro, claro. ¿Y, y, y, y, ¿Se puede enrolar dentro del genérico de prevaricato eso? Mira, no sé si es prevaricato, es mal desempeño de acá la China. Claro. Porque se le pidió una prueba que resultó esencial, no la dio la Cámara la concedió, aunque acotada, y cuando se genera la prueba nos enteramos que la misma fue adulterada. Mm. Lo mismo creo respecto a la Fiscalía, por una sencilla razón, eh, existe un fuerte sospecha, para bien comprobarla, de que la Fiscalía, sin todo el periodo de declaración del testigo este, porque de alguna manera se enteró la contraparte de este pedido de Díaz eh, realizado sí, y sí. procedieron a amenazar a la Sí, tal cual. Tremendo, ¿eh? O sea que hay sí. hay servicio de información, hay de todo metido. A mí me parece que, te voy a decir mi situación, creo que estamos todos en, en un estado de estupor, porque el nivel de mal manejo de la situación, y estamos hablando ni más ni menos que de la investigación, de un intento de magnicidio, decir, de matar a uno de los miembros del gobierno, ni más ni menos que la vicepresidenta, imagínate lo que queda para una persona común. Claro. O sea, si este es el nivel de protección y de falta de justicia que tiene que afrontar la vicepresidenta de la Nación, imagínate cualquier ciudadano. Voy a darte un ejemplo, imagínate un ciudadano que tiene un problema con la policía. Claro, claro. Ver, bueno. Y también me parece acá, que es un detalle que no es menor, y voy a tomar una nota de, calor de Néstor depósito respecto al, al, a, la mani a las maniobras que descuidaron los celulares de quien ejecutó el intento de atentado, mm. ¿no? perdón, la redundancia que se va a donde también hubo una tremenda que se va a ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza! Es una y, vergüenza. Y yo me parece precisamente con la suma de estos dos elementos me hace pensar que la jueza no tiene mucho margen para hacerse la tonta y va a tener que actuar porque su, su, su exposición en esta, en esta causa y su, y su conducta Tener consecuencias concretas, yo creo que no va a tener margen para hacerse la compra. Qué importante, pero, importante no. definición. Te puedo sacar 10 segundos, quiero que escuches algo, una definición tuya, jurídica o la que quieras, pero me interesa, escuchemos a lo que dijo Patricia Burri sobre esto, a ver... Yo, para mí, verso total, no tengo la menor idea de lo que hablan. Yo no llevé nunca a nadie ni conozco absolutamente nada. Todo eso es un invento, un invento de, del atentado, nada que ver. La verdad que me sorprende la creatividad de venir a hacer una serie en Netflix de, de tantos inventos que hacen. Eh, eh, bueno, esto dijo la titular del PRO en ese momento. Sí, te voy a decir un chiste de abogado. Eh, los abogados le llamamos a este tipo de declaraciones demencia. Claro. Este, a ver, yo no puedo asegurar que ella sea culpable. Lo que sabemos, a fin de cierta, es que una testigo que declaró oscuramente, porque declaró como testigo, no como imputada, señaló que esta actividad, la actividad de Rosado de los tribunales, el encubrimiento... Se llevó adelante en las oficinas de, Pat de la fundación que preside Patricia Burrich, que lo hizo por indicación de alguien que trabaja con Patricia Burrich, y dudo mucho que alguien que trabajaba para Milman declare a favor de Cristina una cosa así, con lo cual me da la... me da la sensación de que está fingiendo demencia Patricia Urrich, no me cabe ninguna duda, y me parece que va a tener que dar explicaciones de cómo llevó adelante toda esta maniobra y creo que además van a tener que decir exactamente quién les proporcionó el experto en celulares que llevó adelante el bollado. Ah, o sea, en el marco de esto que no le queda margen a Capuchetti y al fiscal, porque pueden ser pasibles de hasta un juicio político, ¿pueden tener que llegar a llamar a Patricia Bullri a dar explicaciones? ¿Crees vos, Graciana? Yo creo que la tienen que llamar a dar explicaciones porque la maniobra que se está a investigar y que en general debería estarse investigando, se realizó en la oficina de una fundación la funda administradores, representantes, ni más ni menos que Patricia no Este, Entonces me parece que lo lógico es que la lleven, la llamen a, a prestar declaración y si y saber esto, que incluso eh, si miente, se hace pasible a, la, a las sanciones propias del falso testimonio. Bien, y para cerrar eh, tu mirada, este de cómo, eh, cómo va todo esto, porque bueno eh, Zafaroni concluye que ante el disparate que se está dando hoy Rosati hablando en la Cámara Argentino-Norteamericana, hablando, metiéndose en la economía, diciendo que el problema de la economía es solamente la emisión descontrolada, o sea, como dice Zafaroni, bueno, se definió por el neoliberalismo financiero, listo, ya lo declaró, ya está. Pero él dice que esto se para con el pueblo, que no... Eh, porque eh, dice... El, el Estado de Derecho, que por supuesto él es un defensor, dice hoy hay una ajuricidad, dice que el derecho está en manos de estos señores. Entonces dice está que... En esto... manos de estos señores que Correcto. además nadie eligió para, para opinar o juzgar la economía del país. La, la, la, la economía siempre ha sido una prerrogativa del legislativo del ejecutivo, no de la Corte Suprema. Yo diría que estamos en una situación de un Estado de Derecho en, en crisis, profundamente en crisis, y profundamente en peligro, además, o sea, porque no tenemos quien administre justicia y, y lo único que hacen es obstaculizar las medidas que toman los otros poderes. Pienso en el caso del Consejo de la Magistratura, en el caso de la coparticipación. Estos señores se han erigido en los únicos administradores de una república que no los reconocen como administradores en un pueblo que no solo no lo reconoce como sus legítimos representantes sino que además están, están muy enojados con este poder judicial que entonces su vez funciona mal vemos a la corte por la visibilidad que tienen esos miembros pero eh, no no no creo que aguas abajo en muchos casos sea mejor digo todos los días, por darte un ejemplo nos enteramos de chicas que son víctimas de feminicidios y que habían pedido amparo en el poder judicial y el poder judicial se cayó la boca. Vemos casos sí, sí. de juicios laborales donde el empleado es sistemáticamente perseguido y acosado por las chicarras de los abogados de empleador. Esta situación pasa y es permitida por los distintos jueces de este país y me parece que eso genera una, una profunda disconformidad dentro de, de lo que es el servicio de administración de justicia que efectivamente, como dice Zazaroni, lo enfrenta con el pueblo y sobre todo lo enfrenta con los intereses del pueblo claro. y con las necesidades del pueblo. Bien, me quedan 30 segundos, pero eh, Zafaroni dice esto, por supuesto, se necesita un programa, pero también una conducción, y él cree que esa conducción hoy la representa Cristina Fernández. ¿Voy co coincidís? Yo coincido, yo creo que la mejor conducción que el país ha tenido en los últimos años ha sido la de Cristina Fernández de Kirchner, y por supuesto, y como muchos argentinos, yo quiero que sea candidata. Este, que encabece el, la profunda reforma que necesita este sistema que dejó de funcionar para la ciudadanía este, también estoy preocupada que ella se mantenga en sus precios de no presentarse pero yo creo que sea como sea hay que apostar en, en esto voy a retomar el registro, hay que apostar a que independientemente del candidato lo importante es el proyecto que tiene cada uno de los candidatos porque yo veo que hay candidatos que no hablan de sus proyectos que los dicen en cámaras extranjeras o en congresos Congreso sellado, pero que digan exactamente cuál es el programa. Yo creo que es que, como bien los Cristina, los otros días en la plata, hace falta un proyecto en el cual tenemos que consensuar y apoyarnos a Argentina. Y ese proyecto hoy lo encarga Cristina. Clarito. Eh, Graciana, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por haberme atendido. No, por favor, te mando un abrazo. Un eh. abrazo. La asesora del Senado de la Nación... Eh, abogada, eh, la jurista Graciana Peñafort en página abierta ya viene Ana María Forte con su programa de salud imperdible como siempre